Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes este, haciendo reflexiones relacionadas, como yo siempre traigo, historias del conocimiento Zen. Y estaba el maestro en el templo y se acerca al discípulo y le dice, maestro, pasó otro año, estamos ya eh, a finalizar el año, y es necesario hacer recuentos y evaluaciones para que el que viene sea mejor, en que a lo que el maestro le responde. Hijo, me decepcionas que seas tan lento de reacción. ¿Acaso apenas vas mejorando cada 365 días? Por eso el mundo está como está. ¿No deberías hacer recuentos y evaluaciones diarias a día ¿Y hacer que cada día siguiente sea mejor? Esto nos llama a la reflexión. Verdaderamente nosotros... Eh, sucede muy común que cuando llega una determinada fecha, un aniversario, un fin de año o una etapa de nuestra vida, hacemos una reflexión y decimos, caramba, miramos hacia atrás y vemos qué es lo que ha sucedido en nuestra vida, en nuestra existencia, las cosas por las que hemos pasado, y bueno, reflexionamos sobre esos aspectos. Y nos olvidamos que en realidad las reflexiones con relación a las circunstancias que nos pasan en la vida, la tenemos que hacer día a día. Cada día que vivimos es una oportunidad, es una oportunidad de verdaderamente ser cada vez mejor en esta existencia. Si nosotros verdaderamente queremos cambiar nuestra vida, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra calidad de vida, obviamente tenemos que tratar, como hemos dicho en otras oportunidades, de vivir cada instante plenamente, ubicados, teniendo la posibilidad de aprender de cada circunstancia que nos pasa en la vida. Y hacer esas reflexiones día a día, cuando nos vamos a dormir, a la noche, antes de entregarnos a Morfeo, verdaderamente hacer una, recap una recapitulación de lo que hemos vivido en el día y aprender de esos, esos errores que hemos cometido. Bien amigos de 5 Minutos de Gnosis, nos estamos viendo en el próximo encuentro.